Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su revista diaria, Diálogo Matutino. Hoy es viernes 25 de agosto del año 2017 y les damos las gracias a todos ustedes por la sintonía y gracias al Dios Padre Todopoderoso por regalarnos el don de la vida. Hoy es día de cobro en las instituciones públicas y del Estado, en los ayuntamientos, las alcaldías, en las direcciones del gobierno. Así que hoy todos los empleados públicos cobran. Hoy es un día de regocijo nacional, porque hoy hay dinero en la calle. Y hablando de regocijo, pues vámonos inmediatamente a regocijar este día con nuestra frase del día de hoy. Mi Dios, mi fortaleza, en ti confío. Salmo 8.12 eh, ponga toda su confianza en Dios su Señor y usted verá que no será defraudado. Le, póngase de rodillas y se cierre sus ojos y diga, Dios mío, reconozco que soy un pecador, pero te abro mi corazón para que entres en él y habites con tu santo espíritu y me llenes de regocijo. Pongo en tus manos mi familia, mis finanzas, mis hijos y todos mis pensamientos para que sea tu Espíritu Santo quien me guíe para yo poder guiar a mi familia y a los que me siguen. Y usted verá que Dios no le va a fallar. En Cristo Jesús, póngase en manos del Señor y el Señor no le defraudará porque Dios no es humano, Dios no le falla. Y a propósito de este nuevo look que todo el mundo me pregunta, sobre este nuevo look y esta nueva pérdida de peso, pues hay que agradecer a la doctora Erili Marmolejos, nutrióloga clínica, quien pues hace ya poco más de un mes, pues me tiene en tratamiento y he perdido un poco más de 15 libras en tan solo un mes y algo. Se la recomiendo a la doctora Erili Marmolejos en la calle Chefito Batista. Después de la avenida Inver, eh, frente a agua, ¿cómo que se llama esa compañía de agua? Planeta Azul, Agua vegana. En la Chefito Batista ahí mismo usted va a ver el spot cuando vayamos a una pausa. Y se la recomiendo. Es efectiva y usted se sentirá mejor, se sentirá más relajado, se sentirá mejor de salud. Y usted podrá tener una mejor autoestima, sintiéndose mejor de salud. Y con esto pasamos a las económicas del día de hoy. En el día de ayer en las económicas, el oro, la onza de oro Troy, se cotizaba a $1,296 dólares con 0 centavos y eh, cerró las cotizaciones a $1,294 dólares con 70 centavos. La onza de plata, la, la libra de plata, se cotizaba en el día de ayer a $17,175 y cerró a $17,126 dólares. Por su parte, el cobre, en el día de ayer, se cotizaba a 3000.65 cuando aperturaron las operaciones y cerró a 3.000.30 con una tendencia hacia la baja. El barril del petróleo que sí continúa experimentando alzas, cuando aperturaron las operaciones se cotizaba a 48 dólares con 36 centavos y cuando cerraron las operaciones se cotizó a 48 dólares con 41 centavos con una tendencia a la alza. Y probablemente en el día de hoy, pues usted vea algún movimiento en los precios de los combustibles también eh, hablando de los precios de los combustibles probablemente este fin de semana pues usted vea un cambio y se mantengan igual eh, el precio del GLP y el que por su parte incremente sea el precio de la gasolina que bajó o que baje un poquito y en el día de ayer participé en calidad de invitado en una actividad de la Alcaldía de Santiago de Miss RD Universo, la cual eh, se estará celebrando en la ciudad de Santiago. Hoy será la preliminatoria de las primeras 15 finalistas y el día 26 de este mes, mañana pues será la gran final en la ciudad de Santiago. Hay que destacar que el alcalde de Santiago, el licenciado Abel Martínez, pues se encuentra un paso hacia adelante de sus homólogos alcaldes a nivel eh, de la ciudad, de la región norte. Y esta actividad va a acaparar la atención de todo el país y el mundo, y los ojos estarán centrados en la ciudad de Santiago desde hace ya tres días hasta que culmine este magno evento, donde se estarán seleccionando, pues, las representantes de la República Dominicana en el país. Mírenlo ahí, las imágenes de Miss RD Universo 2017, que cumple su 60 aniversario. Vamos a darle audio para poder escuchar, el master. Le damos la más calurosa bienvenida a ustedes y al concurso de Miss República Dominicana Universo, que por primera vez... En 60 años viene a nuestra ciudad corazón con el latir de la cultura, con el latir de nuestro monumento, de nuestros murales. Decirle a ustedes que disfruten de nuestro Santiago. Alcalde, lo felicito porque usted tiene visión. Yo no tengo palabras para expresar el gran sentimiento que siento por el apoyo que nos está dando este ayuntamiento y el Honorable Abel Martínez. Ya se, se dice, tras batidores, que hay una competencia feroz entre el alcalde de Santiago, Abel Martínez, y David Collado del Distrito Nacional por embellecer su ciudad. Ambos están compitiendo por tener la ciudad más limpia y más bella del país. Y debo decir que hasta ahora el Ayuntamiento de Santiago está ganando la batalla. Eh, eso beneficia sobremanera a, la, a ambas ciudades, ya que el embellecimiento de la ciudad de Santiago y de Santo Domingo o del Distrito Nacional, pues atraería más inversión y más turistas a ambas ciudades. Y con esto eh, pasamos al resumen policial de la policía de aquí, de La Vega, para ver los eh, actos más destacados que delincuenciales que la policía pues, informó a la ciudadanía. Vámonos con este breve resumen desde la Policía Nacional, eh, comandancia de La Vega. La eh, situación dio de una joven que está supuestamente estaba desaparecida, pues y eh, la policía la encontró. Ciertamente, pues la policía, miembro del departamento del DICRIM de La Vega, eh, pues eh, manifiesta que localizó sana y salva en una, a una estudiante, la cual fue, dada, fue desaparecida por sus familiares desde el pasado día 20 del corriente mes. El padre de la estudiante, el señor Miguel Liranzo García, de 48 años, de edad residente en la entrada de la comunidad del Santo Cerro, en La Vega, eh, pues denunció la desaparición de esta joven estudiante de nombre Rosaura Mirancio Capellán de 23 años de edad, residente en el mismo lugar. Y de acuerdo a las investigaciones, se determinó que el nombrado Juan Ernesto Ortega Gabriel hizo una llamada desde el celular de Rosaura pero que dejó el celular empeñado en una estación de gas de nombre Javier Gas por dos galones de combustible el miembro de la policía hizo contacto con Rosaura y pues eh, quien se encontraba hospedada en un hotel de San Francisco de Macorís ahí permanecía ella con su novio el nombrado Dionis Espinal descartando que se tratara de un secuestro ...o de algún tipo de rapto, ya la joven se encuentra con sus familiares en su hogar. En otro orden, en otro orden también nuestra Policía Nacional informa que recuperó el motor marca Suzuki de color negro sin placa. El mismo fue dejado abandonado por un sujeto hasta el momento sin identificar cuando éste era perseguido por miembros de la institución del orden. El mismo fue dejado abandonado en el Callejón de Vicente en las canas, mientras que el individuo emprendió la huida. Al ser depurado este motor en los archivos, figura como sustraído en fecha 24 del mes 8 del 2015 al ciudadano Raulín Mercedes Severino en el sector de Villa Duarte de Santo Domingo. Eh, ya vamos a hacer contacto con este joven para que pueda recuperar ya el motor que se encuentra aquí en La Vida. Y continuando en el ámbito local, el presidente Danilo Medina en el día de ayer inauguró un hotel boutique en la ciudad de Jarabacoa, de esta provincia, con la participación del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, también en compañía de Felucho Jiménez, miembro del Comité Político, y el alcalde de Jarabacoa. Vamos a escuchar esta información. Presidente. es el jardín de este país. Esa obra eh, ambiciosa eh, es lo que llaman el primer hotel boutique en la ciudad de Jarabacoa, construido en madera muy fina, un hotel eh, muy bonito, eh, que está ya, desde a partir de ayer, que se inauguró formalmente por el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, está disponible para todo el público. Cuando usted esté por Jarabacoa, Vale la pena visitarlo, aunque sea para conocerlo. Y continuando en el plano local, en el día de ayer, en un acto de inauguración o de instauración de 24 horas en, la, en el municipio de Cutupú, de aquí de La Vega, reapareció el exalcalde, el ingeniero Alexis Pérez. Mírenlo ahí en la esquina, en la foto. Eh, el ingeniero ex alcalde, pues esta es su primera aparición pública después de un poco más de un año de dejar la alcaldía de La Vega. No sé si es una casualidad de que este sea su primer acto público, pero recuerden de que ya suenan a aprestos donde otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana pues han dejado entrever de que podrían estar aspirando a dirigir la ciudad de La Vega en el plano municipal. Así que ahí vemos, eh, felicitamos a Edenorte por la inauguración de circuito de 24 horas en la ciudad de Cutupú de La Vega. Y también saludamos la reaparición al espectro público del ingeniero Alexis Pérez, quien perdió las elecciones con un 32%, pero que todavía tiene mucho que aportar ...al plano político y a la ciudad... ...y pues no tiene por qué desaparecerse... ...y... Eh, ...vamos a pasar al plano internacional... ...y... ...este sábado... ...el mundo del espectáculo y el boxeo... ...se prepara para ver lo que muchos llaman... ...la pelea del dinero... ...entre McGregor y Mayweather... ...y los dejamos con estas imágenes... Y luego nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos de esta pausa, pues continuamos con el contenido y el invitado del día de hoy, el profesor Fausto Mota. Así que lo dejamos con esta información de esta pelea, la cual usted no se puede perder, la que los expertos llaman la pelea del dinero del siglo. No se vaya y en breve continuamos con este contenido después de la pausa. Las Vegas está lista para la pelea del dinero. El campeón de boxeo Floyd Mayweather se enfrentará el sábado con la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor en un encuentro multimillonario en el Timo baile Arena. En la ciudad del pecado, los aficionados se preparan para el evento comprando los productos oficiales de la pelea. Es una pelea de dinero, la llaman la pelea del dinero, así que definitivamente es sobre dinero. Pero al final quiero ver algo de sangre. Espero que no pierdan el tiempo corriendo en el cuadrilátero. Quiero ver una pelea de verdad. La pelea busca romper el récord para una transmisión de pago por evento en televisión en Estados Unidos, que actualmente es de 4,6 millones de espectadores por el encuentro de Mayweather contra Manny Pacquiao en 2015. Los expertos ven reducidas las probabilidades de que Mayweather sea derrotado, especialmente porque será la primera vez que McGregor luche profesionalmente en boxeo. Creo que no hay duda de que debes ver esto favoreciendo a Floyd Mayweather. Es incomparable entre los mejores boxeadores de los últimos 20 años. Y Conor McGregor es un luchador mixto, así que es muy hábil en muchas disciplinas, pero es difícil llamarlo un experto en particular de la misma manera en que Mayweather lo es en boxeo. Y no sería una pelea en Las Vegas si no hubiera apuestas involucradas. Con Mayweather como favorito 2-9, las casas de apuestas están nerviosas luego de que la gran mayoría de jugadores están poniendo su dinero a favor de McGregor. Las casas de apuestas enfrentarán pérdidas estimadas de unos 48 millones de dólares si el irlandés derrota al estadounidense. No pueden escuchar, pero esto no les impidía hacer algo extraordinario, seguir el ritmo, la música y hasta bailar. Hay mucho más aún. Ya está aquí la revolución. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación.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 En estos cinco años de gobierno del presidente Danilo Medina, el sector eléctrico ha cambiado la matriz de generación que para nosotros ha sido el mayor logro en la parte energética de este gobierno, ya que tenemos energía eólica, energía hidráulica, energía eh, renovable. Bueno, a través de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana podemos mencionar que antes nosotros por regulación de frecuencia teníamos que pagar 500 millones de pesos. Hoy, nosotros recibimos 94 millones al año. En esta empresa se acaba de entregar la presa de Dos Bocas, donde se han impactado más de 40 mil familias, 1,300 parceleros que GEGI ha podido ayudar. La empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana también ha aportado más de 7900 mil millones de kilovatios hora al sistema eléctrico mayoritario. Esto también ha contribuido a generar que la gente perciba un precio de la energía menor que el que se podía decir teníamos antes. Muchas gracias por continuar en sintonía con este su programa, la revista diaria Diálogo Matutino. Y en la mañana de hoy, en nuestro Diálogo Central, nos encontramos conversando con un roble político del Partido de la Liberación Dominicana, un roble de lo, desde los círculos de estudios, alumno del profesor Juan Bosch. Nos encontramos conversando con el doctor Fausto Mota. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se Saludo, siente? Hugo, ¿cómo tú estás? Eh, Hugo Hidalgo, sí. un hombre de artista. De artista. Un saludo para ti, un saludo para los amigos y amigas televidentes. Encantadísimo de compartir este espacio contigo. Eh, me gusta el espacio porque es en hora mañanera. Sí. No acostumbra a la gente a hacer programas esta hora, lo que quiere decir que usted es un hombre de trabajo. El hombre de trabajo se levanta temprano. El hombre de trabajo se levanta temprano. Dicen que el que madruga se desayuna dos veces. Así es, así es. <risa> Profesor. Eh, Siendo usted un hombre formado de círculos de estudios del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué usted opina de la situación actual, la situación local y la situación general de su partido? ¿Cómo usted ve su partido? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido formado eh, por cuadros políticos, un partido estructurado en base a organismos, no a personas, un partido formado en la época de la guerra fría cuando había serios enfrentamientos entre los dos polos del mundo la Unión Soviética y Estados Unidos en una época diferente eh, se ha ido transformando hoy no es el mismo partido de la liberación dominicana de aquellos años el partido ha ido cambiando fundamentalmente a partir de la masificación que se produjo y hoy el partido es un partido de masas eh, la cantidad no necesariamente trae la calidad. Se ha perdido la calidad con la Se calidad. ha perdido parte de la calidad en cuanto nos fuimos masificando. Hoy el partido ya es un partido masificado, ha entrado todo el mundo, no por un filtro como se hacía anteriormente, y eso obviamente iba a traer como consecuencia que se adulteraran los elementos sustantivos que dieron origen al Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, todavía se mantienen algunos niveles de disciplina. Tenemos un comité político que está formado por esos viejos compañeros que se formaron en esa época. El comité central fundamentalmente está formado por compañeros con ese tipo de formación. Eso todavía hace que seamos una organización diferente. Obviamente, el partido tiene un nivel de compromiso muy fuerte con el pueblo dominicano porque ya tenemos prácticamente 20 años dirigiendo el Estado dominicano y eh, hay temas pendientes que nosotros tenemos que darle el frente y por esa razón aunque el Presidente de la República está haciendo una gestión de inversión en los sectores más despauperados los sectores más necesitados, todavía necesitamos entrarle a algunos temas fundamentales como ese mismo tema que tú eh, referías ahorita, el tema energético. Eh, nosotros consideramos que estar hablando en el siglo XXI de que estamos haciendo inauguración de un sector con 24 horas, eh, que dicho sea de paso es un logro significativo, indica el atraso que tiene la República Dominicana, porque no hay razón para estar celebrando que haya luz. Que haya luz. Ahora bien, el hecho de que se haga en este momento, cuando en este país todo el mundo sabe que se fue una, esa ha sido una de las debilidades de la nación, indica de la buena gestión del compañero Julio César Correa al frente de De Norte. Tal modo que hay muchos temas pendientes, la misma educación dominicana, el tema, eh, hay temas fundamentales como el tema de la salud, que son temas que deberemos abordar frontalmente para dejar un legado. Eh, cuando nosotros salgamos del poder porque vamos a salir algún día aunque sea en el año 2044 pero saldremos y entonces que la población pueda este, establecer diferencias, pueda establecer comparaciones entre lo que han sido los gobiernos del partido de la liberación dominicana y los gobiernos de los otros partidos pero obviamente el PLD ha hecho un gobierno como no lo han hecho ninguno de los partidos que existen en el espectro político nacional y esto, pues, hace que el pueblo siga todavía apoyando eh, las iniciativas del Partido de la Liberación Dominicana. Profesor, hablando de salir del poder, hay muchos sectores dentro del PLD que opinan de que sería necesario que el PLD salga del gobierno para que pueda volver a reencontrarse con el legado del profesor Juan Bosch. Muchos se dan de opinión de que el PLD se ha balayerizado ...para poder mantenerse en el poder. ¿Qué le parece a usted este planteamiento de muchos miembros del PLD? Bueno, es un planteamiento un poco extremo. Eh, a mí me gustaría que hagamos eh, el reajuste en el poder... ...porque no es lo mismo estar bateando a que estén bateando contigo. Así es. Eh, realmente el Partido de la Liberación Dominicana tiene la oportunidad... ...un partido compuesto por personas muy capaces, muy competentes... Y debe hacer esa, esa transformación en el mismo poder a los fines y propósitos de que la población pueda este, eh, recibir el efecto de, política, eh, bien, de políticas públicas bien orientadas en favor de la comunidad. Eh, los partidos, cuando están en el poder, tienden a sufrir algún tipo de, de, de transformación, algún tipo de adulteración. Es que, como dice... Dicen grandes filósofos de la política, el poder corrompe, el poder transforma, el poder hace daño. Y nosotros no somos la excepción, nos ha hecho daño en muchas cosas haber estado en el poder de manera eh, tan dilatada. Sin embargo, eh, antes que hagamos esa metamorfosis en la oposición, yo quisiera que los compañeros desde ahora empezáramos a buscar lo que fueron nuestros orígenes, a hacer cumplir lo que son nuestros estatutos, nuestra norma, nuestra doctrina y que hagamos la transformación antes de irnos a la oposición. Porque ciertamente cuando los partidos van a la oposición, entonces se revisan. Entonces la gente dice, oye, estábamos haciendo esto mal, no debimos haberlo hecho. Bueno, pero no... No es bueno este, no esperar, a salir esperar del poder. de salir del poder para hacer esa transformación. Vamos a hacerla en este momento. Y ese es el llamado que hacemos a toda la membresía y a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Hagamos los cambios ahora para seguir gobernando en favor del pueblo dominicano. Muy bien. Profesor, hay, hay eh, eh, no es un secreto para nadie que en el partido hay dos tendencias muy fuertes. Y desde ya, según informes que hemos recibido, a, el el, el, el expresidente, doctor Leonel Fernández, ha conformado equipos de pre-campaña a nivel nacional y en las redes sociales se han visto spots de campaña, pero también hemos visto ese spot de campaña del presidente Danilo Medina donde seguidores quieren empujarlo a una tercera reelección. Entonces, todo aparentaría ser a que las dos figuras principales del país ahora mismo podrían abocarse a una elección interna. ¿Usted cree que eso sería saludable para el PLD, de que sus principales líderes concursen en una elección interna por la precandidatura o la candidatura presidencial? Sí, me gustaría corregir que no hay dos tendencias, propiamente dicho, en el Partido de la Liberación Dominicana, porque las tendencias eh, son eh, organizaciones con una ideología diferente, eh, en el partido hay una sola ideología, que es la, la ideología bochista. El buchismo. Y entonces lo que hay son dos fuertes liderazgos en el partido de la liberación dominicana. Uno que lo encarna el presidente Leonel Fernández, o el ex presidente Leonel Fernández, y el otro que lo encarna Danilo Medina. Y esos dos liderazgos se han estado este, debatiendo en términos de posibilidades de ascender al poder. Eh, no creo que Danilo Medina y Leonel Fernández nunca se van a enfrentar en una convención interna. No, no creo eso, no creo que sería una utopía pensar en esas posibilidades. Yo creo que ellos terminan poniéndose de acuerdo, como lo han hecho siempre. Como siempre lo han hecho. Lo han hecho siempre. Y en este momento no va a ser la excepción. Se pondrán de acuerdo. Yo pienso que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana va a ser el doctor Leonel Fernández en el año 2020. Y que Danilo Medina lo va a apoyar para que el PLD continúe en el poder. ¿Por qué pienso eso? Bueno, porque hay una está imposibilitada la reelección por una eh, reforma a la Constitución de la República que se hizo recientemente y no es verdad que el partido se va a abocar de nuevo y el gobierno a una nueva eh, modificación de la Constitución porque podría verse como un relajo y además porque el liderazgo de Leonel Fernández es un liderazgo fuerte en el sí. partido y en el país probablemente el líder de más resiedumbre que tiene la República Dominicana y el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, no creo yo que van a haber ningún tipo de trauma. Leonel Fernández será el candidato y será apoyado, obviamente, por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que dicho sea de paso, ayer estuvo por ahí por Jarabacoa, apoyando el proyecto de Felucho Jiménez. ¿Usted estuvo en esa actividad, profesor? Ciertamente, estuvimos porque nos invitó Felucho, que somos amigos de hace muchos años. No sé si tú sabes que Felucho es de aquí de La Vega. Sí, Felucho es de aquí de La Vega. Y entonces, aunque vive en Jarabacoa. Tiene varios proyectos en Jarabacoa. Sí, Felucho es un gran fajador, un gran inversionista de la República Dominicana, eh, en ese proyecto invirtió, según su propia palabra, más de 200 millones de pesos. ha invertido Una muy buena inversión. De primera calidad. Y el presidente de la República, que es su amigo, además de que es presidente, fue a dar un espaldarazo a un proyecto turístico de primera categoría y a una inversión de un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que está pensando como empresario. Esto se, se paró aquí, ¿verdad? Pues sí, fue pues este proyecto, que es un proyecto de primera calidad. Eh, el, el, el, el presidente de la República fue a apoyar a Felucho Jiménez. Felucho Jiménez es un hombre, un gran inversionista, un hombre que no descuidó nunca sus inversiones, su negocio. No aunque, se retiró del sector no, privado para el activismo político. Que es uno de los errores que a veces cometemos los políticos, ¿verdad? Que al estar en la política nos olvidamos de... Yo nunca me he descuidado de mi sector, del sector magisterial. Siempre he estado dando clases aunque haya ocupado posiciones directivas en el país. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que yo soy es maestro. ¿Y lo que yo soy y es ese maestro. es el legado que usted le puede pues dejar a la Ese es el generación. verdadero legado. Lo otro es coyuntural. Tú vas a una posición, pero eso es coyuntural. Yo he ocupado muchas funciones en el país, pero a final de cuentas termino en el magisterio. Y nunca me he querido despegar del magisterio. Inclusive he tenido la oportunidad de incursionar en el sector privado a través de la misma educación, y no he querido. Quiero mantenerme como un servidor público, al servicio de las mejores causas. Cuando tú te conviertes, te metes al sector privado, casi te conviertes en un empresario de, de la educación. Y no he querido dar ese paso de ser empresario de la educación. Me he querido mantener como maestro, porque esa es la imagen que quiero que quede cuando desaparezca, ¿verdad?, de las líderes de este mundo terrenal, de que se diga el maestro Fausto Mota hizo esto lo otro, hizo sus aportes trabajó por la educación, eh, pero no quiero ser empresario de la educación, sino maestro de la educación, y eh, por eso aunque ocupe algún tipo de funciones, nunca quisiera eh, dejar el magisterio, porque es real y efectivamente donde siento mayor satisfacción. Profesor, eh, el PLD eh, fue... Fruto, o pa, tuvo unas elecciones internas un poco traumáticas aquí en la provincia de La Vega para elegir el candidato alcalde. ¿Cuál es la situación actual del PLD en La Vega? ¿Está el PLD unificado? ¿Está fortalecido? <coughs> ¿Y está preparado para asumir un nuevo compromiso con miras al 2020? ¿O todavía hay mucho trabajo por hacer? Bueno, hay mucho trabajo por hacer porque la verdad es que yo veo que la gente ha salido a, a la calle. A, ¿A destiempo? A destiempo. Estamos ha pasado un año de las elecciones y ya la gente anda hablando de candidaturas. pero por Dios, seamos un poquito más sensatos, sea un poquito este, más eh, delicado con el pueblo. No es posible que habiendo pasado solo un año y faltando tres años para las próximas elecciones, ya estemos hablando de candidaturas. El Partido de la Liberación Dominicana está unificado, es un partido muy fuerte en el municipio y en la provincia de La Vega. Nosotros siempre hemos sido un partido fuerte. La Plaza de la Vega siempre ha sido una plaza del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista. El PRD aquí nunca ha sido, nunca fue fuerte. Eh, Con la excepción cuando el ingeniero Fausto Ruiz fue alcalde. No, ni siquiera en esa época. Fausto ganaba porque tenía la simpatía de un sector externo, pero el PRD nunca fue fuerte no ganaba la senaduría en esos momentos. Bueno, el fruto de eso es que el, tenemos la senado, el senador que tenemos en La Vega tiene ya muchos 14 sí, años, ha repetido sí, varios periodos. Sí, y, y anteriormente a eso eran los reformistas. El PRD, bueno, con Fausto López, eh, tuvo a veces la oportunidad, pero fueron asuntos coyunturales. El PRD nunca fue fuerte, nunca ha sido una plaza PRDista, fue una plaza reformista, y después ha pasado a ser una plaza del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora no va a ser la excepción. Eh, aunque, es verdad, este, ya no va a ser tan fácil ganarle a Kelvin Cruz como alcalde, en virtud de que es el alcalde y está haciendo una gestión eh, que podría ser terminar com como una gestión buena. Eh, no va a ser fácil ganarle, pero es una plaza del Partido de la Liberación Dominicana. Si, por ejemplo, va un candidato fuerte, como por ejemplo el caso de Correa, que podría ser un fuerte candidato, es eh, posible que él sea desplazado. ¿Por qué? Bueno, porque es una plaza del partido de la liberación dominicana. Yo pienso que Correa podría ser el candidato eh, del PLD en las próximas elecciones en virtud de que el contrapeso natural que se da, si Leonel es el candidato, lo más probable es que José Ramón sea el candidato a senador y Correa sea el candidato a síndico, y entonces así se lleva mejor la balanza, ¿verdad? En el camino. ¿Que ¿Quién sea el candidato a senador? Es muy probable que José Ramón Peralta sea se el candidato, candidato a, a senador, senador. Correa, Correa candidato a síndico, y entonces Leonel sea el candidato presidencial, y entonces así se lleva mejor, se hace el equilibrio, se, se hace la balanza, ¿verdad? Sí. Eh, claro, yo estoy haciendo una proyección. Futurista, ¿no? Porque, que eso se escucha como una, una fórmula difícil de, de combatir. Eh, eh, sería muy difícil de combatir. José Ramón como candidato a senador, eh, Correa como candidato a alcalde, sería una... una profesor fórmula. usted no está dando una primicia de lo que podría ser un escenario para el 2020. Es una proyección política, pero usted es un dirigente con mucho peso, con mucha experiencia política. Y hay que prestarle atención a esa proyección que usted nos da. Porque podría ser un escenario real. Eh, yo creo que, que podría ser muy real. Muy real en virtud de que yo también creo que es real la posibilidad de que Leonel Fernández sea el candidato y entonces tú sabes se busca el equilibrio. Sí. Y en una plaza como La Vega, o sea, Ramón pasaría a ser candidato a senador y Julio César Correa candidato a síndico. Entonces sería casi imbatible esa, esa mutual, sería casi imbatible. Sí, esa mutual. Eh, de todas formas, falta mucha agua por correr por debajo del puente del Camus Vamos a ver qué pasa en el camino. Eh, yo pienso que, verdad, eh, las candidaturas así, eh, de entrada no se pueden definir desde ya, pero veo en prospectiva que esa podría ser una posible eh, mancomunidad en términos electorales en el año 2020 en la provincia de La Vega. Profesor, usted escribió un artículo recientemente ponderando el, el primer año de gestión de la alcaldía vegana, Cuéntenos sobre ese artículo donde usted pues, enumeró unos puntos positivos y unos puntos de mejora. Sí, yo pienso que en esa evaluación que hice del de primer año de gestión... Una evaluación muy objetiva, considero sí, yo. Eh, y delicada, y decente, no con la finalidad de destruir ni de sacar ventaja de los errores, sino con la finalidad de que esas debilidades se puedan transformar en fortaleza en el futuro. Yo estaba haciendo la evaluación, no sé si tú la leíste, y le decía al pueblo, sí, de, la la, al pueblo de La Vega que este primer año de gestión se compone de cosas positivas y cosas negativas, de fortalezas y debilidades, y que entre esas fortalezas yo percibo que una de las fortalezas fundamentales es el trato del alcalde. Yo no conocía a este muchacho, a aquel eh, joven que la gente tiene buena percepción de él, pero al tratarlo ha sido un tratamiento exquisito, una persona tratable, una persona inofensiva, una persona tolerante, una persona con altos niveles de, de, de tratamiento eh, con la persona. Y considero que ese elemento más la composición de la sala de concejales, ha traído como consecuencia una armonía tal, que es un, un elemento que se convierte en una fortaleza de esta gestión. Considero que otra fortaleza de esta gestión ha sido, eh, por ejemplo, que los procesos internos del ayuntamiento se han eh, especializado, se han optimizado. Y cuando se ha hecho la evaluación del SISMAT, que es el sistema de monitoreo de la administración pública, la, el ayuntamiento de La Vega, la alcaldía de La Vega sale con altos niveles de calidad y eso es un elemento positivo. Considero también que, que los procesos eh, de recaudación interna se han elevado y es un elemento positivo. Como es un elemento positivo también la compra de los camiones que se hizo, que nosotros le aprobamos un préstamo de 50 millones de pesos y se invirtieron 39 millones en la compra de una flotilla de 12 camiones que ha elevado la calidad en el servicio de, de los desechos sólidos en la vega, la recogida de la basura como la gente le llama comúnmente, obviamente que se ha eficientizado por la por la presencia de estos camiones considero que el trabajo que se está haciendo en la Casa de la Cultura que es un trabajo de calidad también es una de las fortalezas de esta gestión del actual alcalde y, otras, y otros elementos que menciono ahí. Sin embargo, también hay debilidades. Y estas debilidades se las estamos señalando al alcalde, con, no para criticarlo, ni para ponerlo contra la pared. Sino para que pueda mejorarlo. Estamos empezando a los fines y propósitos de que en el segundo año estas debilidades se transformen en fortaleza. No como algunos eh, desorejados han pensado verdad, y han venido a responderle a uno, algunos yo sé que responden verdad porque son, son empleados, son y están, empleados y están defendiendo están su puesto. Están defendiendo su gestión, algunos que tienen un pequeño anuncio y entonces el lambonismo propio de este pueblo. No, y además un pueblo que no está acostumbrado a la crítica. Sí, a la crítica. Es un pueblo trujillista todavía, un pueblo con, con grande herencia del trujillismo. Desde que tú le criticas a un jefe, Señal, le hace un señalamiento de una debilidad, inmediatamente ya es enemigo personal. No entienden que tú estás haciendo una crítica institucional, que no es a la persona. Sino a la institución. Que es a la institución y a la gestión. Y además, tú como gestor, tú eres un gestor público, tú no eres un gestor de una empresa personal. correcto Y como gestor público está llamado a que se te critique, se te cuestione y que tú tengas que rendir cuenta de las cosas que tú haces. Pero el trujillismo de los de, lo, de la mayoría de los dirigentes y de las personas de la República Dominicana hace que desde que tú le haces una crítica ya esté es se esa exacerbado no, y, y son enemigos personales. Bueno, eh, te voy a decir algo. El que no quiere que lo critiquen, lo que tiene que hacer es no meterse a la administración pública. Todo funcionario público está sujeto al escrutinio público. Eh, el que se metió a un cargo público sabe que tiene que rendir cuentas y sabe que tiene que hacerlo bien y sabes que va a recibir crítica eh, y que va a recibir también, eh, ¿verdad?, apoyos. Eh, nosotros lo hacemos con la finalidad de que pueda superarse las debilidades. Por ejemplo, yo señalaba como una de las debilidades esenciales de esa gestión, de esta gestión nuestra, eh, la falta de voluntad para ordenar a la ciudad de La Vega. Eh, tú eres de Santiago, Tú sabes cómo está Santiago. Santiago hoy día es un ejemplo para la ciudadanía. Y ese Ha jefe. tomado mucho coraje, han, mucha se voluntad. Se han tomado decisiones con carácter. Y para tomar decisiones con carácter también tú tienes que afectar sí. sectores. Y cuando tú afectas sectores es verdad que te busca problemas, pero el que no quiere afectar sectores tampoco se debe meter. El compromiso las debe ser bien. con el bien común de la provincia, y eso no de implica, ningún sector específico. Bueno, sal a La Vega, y compara a La Vega con Santiago para que tú veas si La Vega es un desorden o no es un desorden. Eso fue lo que yo dije, era un caos. Cuando tú sales por las calles de La Vega y ves lo que está pasando, es totalmente un caos. Y Nosotros decimos que hay que ordenar a La Vega. E inclusive que eso no conlleva mucho dinero, es determinación, es acción. Tú puedes ir a hablar con las personas de esas personas que están en la calle instaladas, y después que tú le explicas el beneficio que van a recibir, y además le ofrece la oportunidad de reinstalarlo en otras partes, la gente entiende y se ordena la vega. Recordar que la vega es un polo turístico del país. El que venga a la vega se va a llevar muy mala impresión. Así es. Porque la vega es un anafe grande. Profesor, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Oh. No sé por qué el tiempo es un dictador y cuando uno está teniendo una buena conversación se agota rápido. Por último, breve, en 30 segundos, ¿cuál es su última exhortación? Eh, despídanos con una exhortación final a la juventud vegana. Sí, yo quiero aprovechar estos esto segundos que nos da para hacerle un llamado al pueblo de La Vega y al país para que tengamos cuenta con el problema migratorio que hoy se está dando en el país y que lamentablemente el Estado Dominicano lo está asumiendo con eh, irresponsabilidad y de manera ligera. El problema de la incursión en el país de haitianos y de otros eh, extranjeros de manera irresponsable, sin aplicarse las leyes migratorias del país, están poniendo en juego eh, nuestra nacionalidad y los elementos fundamentales de nuestro pueblo. Y los jóvenes y el pueblo dominicano debe estar alerta para parar esa irresponsabilidad con que estamos tratando el tema migratorio en la República Dominicana. Muchas gracias, profesor. Con esto nos despedimos. Hasta el lunes. Que Dios le bendiga. Le prometo que próximamente traeremos al profesor Fausto Mota con nosotros aquí. Muchas gracias, profesor. Encantado.